Y dice que, dijo que los fiscales lo que son unos lambones, una mala defensa a la corrupción, defendiendo a los corruptos o a los supuestos corruptos que están encartados por corrupción. Y dijo que lo, lo que son unos lambones. Hoy reflexionó un poco y dijo que se le pedía excusa a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, pero que no lo están haciendo bien. O sea, puso un pero. Entonces, ¿qué es no hacerlo bien? Perseguir la corrupción. Eso no va hacerlo bien. Y hoy escuché al comunicador Felipe Romero de la Z101 decir que. Al paso que va el Ministerio Público, nadie en este país aceptará en un futuro un cargo público. Porque de ahí va a salir desacreditado. No, no, sale desacreditado el que va a robar. Porque aquí hay funcionarios de, de varios gobiernos que no robaron. Ahí está, por ejemplo, del mismo PLD, Chanel Rosa. Chanel Rosa no robó y estuvo en, en un departamento importante de salud, y Chanel Rosa renunció antes de, de, de, de cumplirse el tiempo, y entregó su puesto, y nadie ha señalado a Chanel Rosa, porque todas las auditorías que se le han hecho a su departamento han salido bien. Entonces, el que va a robar, si mide la consecuencia, dice, no, no, yo a mí no ofrezca un cargo de, de cargo público, no me ofrezca un cargo público a mí, que no lo voy a coger. Pero es que va a robar. Ahora, si usted va a servirle al pueblo, a servir, usted no tiene que tener miedo, porque si usted dirige un departamento. Y, esa, y ese, ese departamento resiste con cualquier investigación, cualquier... Eh, experticio cualquier auditoría usted no tiene que tener miedo ahora si el departamento que usted entrega se descubre que hubo un defalco y que usted subvaluó los productos que compraba y que usted tenía eh, tenía preferencia con cierta compañía y que esa compañía se descubren que eran suyas y que participaban ocho compañías en una licitación y las ocho eran suyas o sea que ganaba como quiera entonces usted tiene que tener miedo de participar en el gobierno. Pero si usted va a serio a trabajar, el PLD tiene varios funcionarios que no, que nadie nadie lo ha molestado. Tenemos aquí una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Blas. Adelante. Imagínate, Blas, que fuera ahora eh, la comitiva de Danilo que compraron esa vacuna. ¿Cuántos millones de dólares se robarían esos tigres? No sé, no sé, no sé. Imagínate, Blanca. No sé, bla, porque sé, eso sería suponer, el, tú sabes. Gustavo, Gustavo, Gustavo Sánchez, lo que es un chantajista, el PLD lo que vive chantajeando para pa asustarle que lo PRMistas al Ministerio Público. El Ministerio Público es lo que tiene que seguir lo que dice el pueblo, que quiere ver todos esos ladrones presos. Tú lo sabes. No, bla, el Ministerio bla, Público bla. lo que tiene que seguir haciéndolo bien. Y nada de revanchismo ni nada, sino correcto. ¿Por qué lo que tú dices? Si tú eres un funcionario público y tú haces la cosa bien, ¿quién te dijo a ti que nadie te va a buscar? Eso es mentira. Exactamente. Eso es mentira. Ah, pero... Ah, si, a pasa, eh, si, a, si a ti te pasa una auditoría y está bien, que todo lo que tú recibiste de presupuesto lo gastaste bien, entonces a ti nadie te va a buscar. Eso es mentira. Eso es programa bocina. Eso es programa bocina montaron un show con eso de Jean Alain que es un abuso sí. que le violaron todos los derechos quien dijo bla esos ladrones no se habían violado nadie ellos que no violaban ellos esos ladrones para robarse los millones de dólares bueno muchas gracias hermano gracias hermano que, que a Jean Alain le violaron los derechos ah pero hay uno que dice que no hay necesidad de que Jean Alain esté preso porque él puede eh él puede, puede asistir a un juicio desde su casa. O sea, dando la casa. Pero ya él tuvo. Porque no hay intento de fug que Él no va a intentar fugarse. Pero él intentó fugarse desde que le dieron el pitazo. Que no lo logró. Por otro lado, señores, quiero felicitar. Ustedes saben que hay mucho, mucha gente que quiere trabajar y están descontentos porque no se le ha llegado el momento. Pero hay una familia en Jaya que está muy contenta hoy, que estaba un poco descontento porque no le había llegado su nombramiento, porque ellos trabajaron y de verdad trabajaron, que es eh, Clary. Clary en Jaya pues hoy le llegó su nombramiento de enfermería, de enfermera, y la felicitamos. Ya le llegó su turno a Clary. Esperamos el de la figura que se está esperando que, que pronto comience también. No se figura, que lo suyo viene por ahí. Así es que saludo a Clary y le felicitamos porque ya le llegó su nombramiento. Felicidades, Clary. Esperamos que, que haga un buen papel en tu trabajo. Por otro lado, señores, por otro lado, ya eh, Alain se dio tan mal a querer... A querer que, o sea, usted no puede maltratar cuando usted está arriba, usted no puede maltratar, yo no me alegro, porque yo no me alegro del mal de nadie, eh, pero, él está en una situación muy difícil y mucha gente se está alegrando, yo no me alegro, que vaya a la justicia, como ya está en justicia, y que si él puede demostrar que él es un hombre inocente, pues que, que salga bien, pero si no lo es, eh, tendrá que pagarle la justicia. Anoche se convocó, a una número 7, por favor, anoche se convocó eh, una celebración por la caída de Jan Alain convocaron desde de 9 de la noche a nueve y diez cacerolazos en toda la capital. Y pues, hablé con gente de muchos sectores y me dice sí, por aquí se está tocando la cacerola, por aquí se está tocando, y yo oí el murmullo. Y yo diría que no debe ser, porque, porque eh, aunque, por ejemplo, yo no estoy contento, por ejemplo, celebrando, que la caída de Yan Alain, no, no, yo lo que quiero es que se haga justicia, no solamente con Jean Alain, sino con todo el que, el que haya, aquí hay una mosca, ahí está ahora, un mosquito, sino con todo el que, el que haya depredado el Estado, el que se haya robado el erario. Si él lo hizo, pues que pague. Vamos a la número 7 para que ustedes vean eh, los cacerolazos que se dieron en la capital. Adelante, señor director. Entonces, la Bueno, ya en Alain Ya te digo, mi niño. Apago todo para la foto. Sí. Por ninguno de los funcionarios que están en la situación de de, de Jean Alain, o sea, los que están eh, requeridos por la justicia y ya han sido apresados, por ninguno se ha hecho tanta algarabía como por Jean Alain, porque Jean Alain se dio a, a no querer. Por ejemplo, eso que le hizo a doña Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, eso le... le le rebosó la copa. En una entrevista que vi anoche de Jan Alain con Roberto Cavada, él dice arrepentirse de, de haberle hecho eso a Miriam. Que sí que se arrepiente. Pero mira cuando lo vino a decir. En todo este tiempo, Jan Alain no habló de eso. Nunca se arrepintió. Entonces, ahora él dice que se arrepientó, o sea, él sabe que lo hizo mal, incluso muchas personas de su partido se sintieron mal y apoyaron a Miriam como la vicepresidenta en ese momento, Margarita Cedeño, y como Reinaldo Párez Pérez, dijeron que era una falta de respeto lo que se había cometido contra Miriam, pero él era el segundo del rey, él era el títere, y Danilo el titiritero, o sea que eso fue un mandato de Danilo porque ¿cómo es posible que si no es un mandato de Danilo Danilo no intervenga y le diga no no no no, no me le falte el respeto aquí a la, a, la, a la magistrada o no no ya no páralo ahí no Danilo lo que dijo fue la magistrada dijo, si, si usted tiene algo que decir tiene derecho a decirlo y miren lo que dijo fue si esto fuera de doble vía estaríamos hablando de usted o sea el bandido aquí es usted y demostrado está, se, se llegó la doble vía y de quien se está hablando hoy es de él, de él, el que se está hablando, que es una persona muy acaudalada, Mira, es una mujer pobre, declaró 6 millones de pesos en cuarenta y pico de años en la justicia.